En este promocional voy a hablarles de los ojos turcos, sus diferentes colores, formas y diámetros. Espero que les guste mucho. Bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV. Bueno, los ojos turcos tienen una gran variedad, tanto de colores como de diseños. Hemos querido hacer este pequeño y corto promocional, es para mostrarles con todo lo que ustedes pueden trabajar para diferente ocasión, para diferente modelo, para diferente estilo. Es una, los ojos turcos es una moda fresca, muy colorida, muy juvenil y que nunca pasará de moda porque además de tener diferentes formas tiene una tradición, tiene creencias ya habíamos hablado en un promocional anterior lo que significan los ojos turcos, ustedes lo pueden buscar en Aprender dentro de nuestra página www.variedadescarol.net bueno, entonces primero que todo vamos a empezar por aquí este tiene es un, más, un poquito más monocromático porque tiene solamente blanco, azul y negro y las, las formas son planas. Lo que estoy haciendo es, es enseñarles lo que tenemos en este momento disponible para ustedes. Entonces, está esta variedad. Está la de colores. Tenemos en, en, en circunferencia o en balines, como lo quieran llamar ustedes, en diferentes tamaños y diferentes colores. Está el mismo que vimos ahora, pero en bolas miren tan lindo que se ve en un tono de grande. lo tenemos en diferentes diámetros, grande, mediano y pequeño, como ustedes lo pueden ver aquí. También esta que ustedes vieron colorida, la tenemos también en forma plana, miren tan hermoso. Ustedes con colocar simplemente estas tres sartas, pueden hacer un collar. Si ustedes quieren hacer diferentes modelos, ustedes visitan, eh, el, el, buscan en el canal porque tenemos infinidad de diseños con los ojos turcos. Tenemos llaveros, tenemos tobilleras, tenemos pulseras y tenemos collares. Bueno, estas piedras que ustedes ven aquí son sartas, pero también los tenemos los ojos turcos de forma plana en las cadenas. Las tenemos doradas y las tenemos plateadas. Las tenemos de forma en circunferencia y también las tenemos de forma alargada, como ustedes ven aquí. Los tenemos también en diferentes tamaños. Estas cadenas que nos permiten trabajar muy rápido. Porque cuando yo, si tomo determinado tramo y le coloco un broche, ya tengo una cadena. Sencillamente una pulsera, pero si tengo aquí el broche y ya está la pulsera. Si quiero colocar una tobillera, simplemente corto más largo y le coloco el broche y ya está. Si quiero hacer un collar, sencillamente... Lo hago más largo y coloco el broche y le coloco un dije grande, como ustedes quieran. Si quiero hacer un collar de varias vueltas, entonces ya hemos trabajado. Es simplemente colocar el broche y vamos a tener cómo trabajar. Estas pulseras son muy tradicionales. Todo el tiempo ustedes las van a estar necesitando para un regalo, para determinada ocasión o sencillamente para negocio. Porque la mano de obra que requiere es mínima. Hacer una pulsera de estas me demoro exactamente un minuto, colocar la argolla y el broche. El plateado se siguen poniendo en estos momentos. El tono es divino, es muy lindo porque brilla mucho y con ellas fue que se empezaron a hacer estas pulseras. Permite conservar más el tono porque ella viene en, en su esencia viene en este color. Y ustedes también pueden trabajar en diferentes tamaños. El collar que va a salir en el kit de este mes, precisamente, por eso le estamos hablando, es de ojos turcos, el Indian Glass. Lo que hice sencillamente fue tomar de esta sarta que ustedes ven aquí, saqué algunas piezas y las coloqué en el collar. Este collar, como les había dicho, es un sonajerito. Mírenlo, él, él suena. Y lo que quiero mostrarles es cómo ustedes pueden trabajar con diferentes... Con las diferentes eh, tonalidades de estas piedras, ustedes también esto lo pueden combinar con cualquier otra piedra de otro material y les va a dar un efecto precioso. Si ustedes no quieren hacer con ojos turcos de azules, sino que lo quieren hacer con colores, miren cómo queda de lindo. Es simplemente está a su imaginación. Esto es lo que les quería mostrar de la variedad que tenemos de ojos turcos en la página y lo que pueden hacer con ellos. Espero que disfruten mucho este collar a la hora de adquirir el combo kit de este mes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si a ustedes les gustó alguno de los productos que les enseñé en el promocional, requiere que lo pueden adquirir en nuestra página www.variedadescarol.net. Y un saludo muy especial a nuestros amigos de México.